Así fue el último partido de Messi versus Ronaldo. Ah, okay. Apenas arranca el partido, Messi demuestra quién manda poniendo el primer gol. NO dudó arrancó con el mágico pie izquierdo de Leo Messi. Pero Cristiano no iba a quedarse sin demostrar su potencial. Pero mira, okay. el caño que metió el bicho. <risa> en un error de Keylor Navas What? hay penal para el bicho para que empate el pelo. ¡Empatarlo Cristiano! ¡Oh! Además luego lo hicieron volar al Piti Martínez y Bernat haría una falta boluda que le costaría la expulsión. Pero eso al PSG le chupó tres huevos porque meterían el segundo. El centro de tapé para Martínez. ¡y, y al bicho también le chupó tres huevos porque volvió a empatar el partido gracias a un error tremendo de Sergio la sirvió Sergio. Mbappé sí. decidió hacer la que hace Mbappé y dársela a Ramos para poner el 3 a 2. Endemoniado, que quien Mbappé para un lado, para el otro. Pero poco les duraría porque el verdadero villano se haría presente. La defensa del PSG que dejó cabecearlo al coreano este para volver a empatar el partido. <risa> el puente aéreo del 10 para el 20, de Piti Martínez para Sujan. Hasta que apareció Messi para provocar... Claro, penal. ¿Qué Mbappé pataría para volver a ganar el partido? ¡Mbappé, ¡Gol! Para mí, hasta el minuto 63 se moriría el partido porque sacaron a Messi, el bicho, el piti, Neymar y Mbappé ¿Ah? metiendo puros suplentes. Así que mientras el bicho saluda a Messi y a los demás te dejo mi Instagram, papá, para que me sigas y poder participar en las votaciones de los siguientes resúmenes. También te dejo mi canal de YouTube ahí donde voy a subir resúmenes más largos. PSG campeón y Messi en el fondo sonreo. <risa> ¿Cuántos años tenés? Uh, me acuerdo esto ¿Fanática de Harry Potter desde cuando? Soy niño ¿Niño? ¿Cuántos años tenés? ¿Ocho? ¿Fanática de... Peores datos de Dragon Ball más innecesarios que contradicen a la obra ¿Mm? Número 1, el dato de que Bill se extinguió a los dinosaurios este dato es demasiado ridículo sí, porque desde el inicio de sí. la franquicia hemos visto dinosaurios por todos pues lados y automáticamente se vuelve una contradicción, en fin, un dato que no debería existir. Número 2, el absurdo dato de los 28 planetas. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que en el universo 7 con todas las razas que hemos visto solo hayan 28 sí, planetas? La verdad este dato es un total insulto porque carece de sentido, más cuando vemos que Freezer tiene enumeraciones sí. de planetas que superan los 28, incluso es este dato también le quita el sentido a el negocio de Freezer de venta y compra de planetas, debido a que si solo hubieran 28 no habrían planetas que invadir y planetas que vender. En conclusión el peor dato de la franquicia, me sorprende que este dato sea canónico y fuera aprobado por Toriyama y Toyotaro, pero bueno amigos, para ustedes cuáles son los peores datos de Dragon Ball, los estaré leyendo en los comentarios, adiós. Peores datos de Dragon Ball más innecesarios que contradicen a la obra... ¿Ah? Tuvieron la aquí de fútbol. ¡Ja, <risa> <risa> ¡No! ¿Cuándo vas a dejar de mañana? De Miralem Pianic, que... La tarjeta de Serumina ¿Se la da a Messi? Y... ¿Ah? Y de... ¿Por qué? Se pueden dar tarjeta amarilla en plan por, por decirle al otro que se merece una tarjeta amarilla, en serio Hijo de puta, dan por pesado o algo así o qué? Uh. Es que loco qué es cancha Como juega con está así <risa> el es tío más pequeño y consigue la, la bola ¿Qué no. ¿Qué? ¡No! Se lo vienes ¿Cómo lo creo <risa> Como le la the fuck? pero... Eso es que estaba fumado el otro, el portero ¿no? <risa> No, te lo por No. ¿Eh? ¿Qué <risa> medio? ¿Sabes qué? O sea, voy a pensar en plan, ¿por qué no ha tirado antes? Pero es que te pasa eso y dices, ni de coña. En plan, algo está pasando, ¿sabes? En plan... <risa> La ha cagado todo el mundo ahí. ¿Eh? Uno. Dos. Tres! Tenía que estar dura eh <ríe> Los circulitos Si yo ¡Mbappé! ¿El Mbappé? <risa> pero yo sé la mano de Dios <risa> A ver, lleva guantes. <ríe> Jamal. No. no. No. Bueno, a ver. Ah, le ponen rojo. Claro, a ver. <ríe> En <risa> la cara <risa> Media hora después Cuando ya esto un con punto En plan de que si me tiro al suelo Puede sí. que me echen, lo hago En plan, ¿cuánto tiempo ha pasado, tío? Y yo voy a hacer El pelotazo Bah Ah, ya me duele Bruh <risa> <risa> bruh <ríe> bruh está feo eso no dejarla acabar eso está feo nooo sector <risa> <el> <risa> es eso es eso es a ver vale vale vale uh es la he visto, eh uh qué canchero. <risa> la que canchero es increíble <risa> ya no existen porteros como antes <risa> Come on, let it through! That is an extraordinary <laughs> goal. You will not see a more bizarre one than that. Vaskensky, <laughs> Ronaldo came off his the and he absolutely <laughs> whacked the ball against his teammate. It <laughs> would have come very sharp. Gonzalo, yes, Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo. Amor, Montiel, arco! <ríe> Se da montiel este <ríe> ángel. Una gran mayoría ya sabemos que hay un capítulo de Ben 10, siendo específicos el capítulo 6. Se les olvidó dibujar a Gwen para la escena. Y se les ocurrió la gran idea de usar un PNG. Amigo, WTF, ¿qué le pasa a la cara del abuelo Max? Bueno, fue tan grande la idea que no fue el único capítulo donde utilizaron PNGs para las escenas. Si retomamos la serie, en Alien Force capítulo 6 donde el abuelo se sacrifica, hay una escena donde se vuelve a repetir. Pero creo que esta vez fue más por pereza para no dibujar tantos de aliens. Pues, tal vez nadie lo note Y no termina allí Esto se vuelve a repetir en Supremacía Alienígena Capítulo 2 Solo que aquí sí se pasaron con los PNGs O sea, mírenlos Parece el público que solían colocar en los juegos de FIFA <risa> y de hecho, si ponen atención Se puede ver un PNG de Ben 10 repetido entre el público oh, Aquí posta, hay otro, son aquí hay otro, yes. otro por acá Oh, miren, otro Ben 10 una gran mayoría ya sabemos que hay un capítulo de Ben 10 Siendo específicos el capítulo 6 Se les olvidó dibujar a Gwen para la escena Y se les atento Atentos chicos porque Messi y Cristiano se aman en secreto Mirad, Messi ha subido esta historia dándose una <risa> Cristiano Y Cristiano ha subido esta foto con Messi Abrazándose a sus publicaciones de Instagram Chicos, los Goat se quieren Siempre hemos pensado que se odian porque son los mejores Pero no, se aman ¡Sí! Atentos chicos porque Messi y Cristiano se aman en secreto mirad vi, cara, esto es solo un amistoso va se a ser una final ¿eh? wow Fue increíble Se partió de Messi y Ronaldo De un mundial y la ganó siempre nos empataron el partido en el mismo minuto en el 78 argentina estaba ganando 1 a 0 y en el minuto 81 se la empatan en el 86 argentina ganaba 2 a 0 y en el minuto 81 se la empatan en el 2022 Puta. nunca me dejó de sorprender pero la próxima vez que juguemos alguna final del mundial y nos empaten en ese mismo instante ya saben los Kun, ¿por qué entro Casio? por la canción de Shakira <risa> no me jodas no me jodas, <risa> no me jodas. Pero, a ver, pero Kun, ¿lo de la canción de Shakira va por pique o no? Sergio. <risa> ¿Sergi? Creo que sí. ¿Cómo? no se te escucha alto. No ¿Qué ha dicho Kuni? Que creo que sí. Había dudas, ¿eh? Había <risa> no, dudas, había dudas. <risa> había dudas. Los cool ¿por qué entró Casio? Por la canción de Shakira. <risa> no me joda.